Amigos, estamos inaugurando este espacio de comunicación que pretendemos que semanalmente estemos en contacto a través de él para poder contarles las cosas que vamos haciendo en el Parlamento y en nuestra agrupación Alternativa Independiente y también eh, lo que tiene que ver con el trabajo que hace Vamos Uruguay y el Partido Colorado. Esperamos que eh, sea un intercambio fluido y pedimos por eso que nos manden las consultas, inquietudes, sugerencias que quieran al correo electrónico info arroba vamos 10 520 punto com punto uy, info vamos 10 520 punto com punto uy. nos pueden escribir, nos pueden mandar sugerencias, consultas, temas en los cuales eh, quieran que les contemos que estemos trabajando y que el Parlamento esté discutiendo y cuál es la, la opinión de nosotros, de nuestro grupo y de nuestro partido. En el día de hoy eh, les quiero contar algo que pasó hace unos días, eh, como ustedes saben, el martes primero de noviembre, la Cámara de Diputados trató el proyecto de patente única, proyecto que mandó el Poder Ejecutivo, como de urgente consideración, es decir, con determinados plazos, 45 días tenía nada más la Cámara de Diputados para expedirse y de esa manera trabajamos en la Comisión de Constitución y códigos de manera de poder eh, aportar a ese tema que creemos es un tema que todos estamos de acuerdo en solucionar. Es decir, si salimos a preguntarle a todo el mundo si queremos que haya una patente única en el país, nos parece que eh, va a ser unánime la opinión de que sí, de que es eh, ilógico, absurdo que por circular en un departamento este, con chapa de otro te, te paren, te pidan documentos, etc., realmente nos parece eh, fuera de lugar. Pero, claro, eh, porque estemos de acuerdo en eso, no quiere decir que eh, estemos de acuerdo en que sea cualquier precio. Y el proyecto, antes de, de empezar a analizarlo, vimos que tenía varias inconstitucionalidades. Se dijo que los intendentes estaban totalmente de acuerdo y los 19 intendentes totalmente de acuerdo con el proyecto, cosa que no es así. Lo que los intendentes firmaron es una eh, digamos una especie como de visión en general de que hubiera una, eh, un proyecto que resolver este tema, tanto para la patente única como para lo que se llama eficiencia energética, que es un subsidio a través del cual las intendencias puedan ponerse al día con sus deudas que tienen con UTE respecto al alumbrado público. De esa manera asumí el compromiso en la bancada de Vamos Uruguay y también en la comisión de, de trabajar y de proponer soluciones para sobre todo observar las inconstitucionalidades que el proyecto tenía y lamentablemente sigue teniendo. De esa manera la comisión trabajó, se recibieron catedráticos, se recibieron diferentes actores que tenían que ver con el tema y eh, en lo personal presentamos proyectos de resolución, de, digamos, de modificación del proyecto eh, original del Poder Ejecutivo. Es decir, presentamos reformas, algunos artículos que entendemos son inconstitucionales. Por ejemplo, la Constitución es bien clara al decir que los gobiernos departamentales, gobiernos departamentales que están constituidos por la Intendencia y por la Junta Departamental, tienen eh, la capacidad, la potestad de decretar y administrar los tributos dentro de los cuales están la patente de rodados. La, el proyecto lo que planteaba era que, y eh, plantea, y así va a ser si el Senado se aprueba, que los gobiernos parlamentarios están cediendo esa potestad constitucional y no van a ser ellos quienes decreten y administren los impuestos referidos a patentes rodados, sino que va a ser una, eh, un fideicomiso, un fiduciario, un este agente privado que va a administrar y que va a cobrar esos, esos tributos. Eso nos parece claramente inconstitucional y nos parece además que este, la cláusula que se nos dice el propio Congreso de Intendentes eligió, pero también es inconstitucional, la que eh, pena a aquellas intendencias que no cumplan con este acuerdo en retirarle parte de los dineros que tiene que pasar el gobierno central. Además, eh, claramente, las juntas departamentales tienen que tener una eh, opinión, tienen que opinar las 19 juntas departamentales autorizando o no a esto. Y además, eh, nosotros entendemos que deben hacerlo con una mayoría especial de dos tercios. Si ustedes recuerdan, el día 15 de septiembre cuando Mujica se reunió con el Congreso intendente les dijo eh, a los intendentes que le parecía buena esta idea, pero que debía tener una mayoría especial, que no pedía unanimidades, pero que quería una mayoría del 70 y pico por ciento del Parlamento. Nosotros estábamos reclamando dos tercios de la Junta Parlamentaria, o sea, menos de ese 70 y pico por ciento que proponía el propio presidente de la República. Lamentablemente, ninguna de nuestras propuestas que pretendía, repito, mejorar la constitucionalidad del proyecto, darle constitucionalidad a varios artículos que son inconstitucionales, no fueron lamentablemente recogidas por el Frente Amplio, no fueron aceptadas y este, de esa manera tuvimos que eh, votar en contra. Porque, si bien, repito, la idea es buena, eh, no podemos aplicarla a cualquier precio. Si para nosotros la ley de imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura es inconstitucional y pasa, como ha pasado, por encima de dos pronunciamientos populares, y ese fue nuestro mayor argumento para votar en contra. Esto, que también es inconstitucional, tiene que ser un eh, argumento válido para votar en contra. Además, la otra parte, que lamentablemente tampoco está asegurada. Escuchamos y vemos todos los días que se dice que, por ejemplo, en Montevideo la patente va a bajar, que se va a pagar menos patente a partir del año que viene. Realmente eso en el proyecto de ley no está eso eh, no, no figura en el proyecto, es decir, con la aprobación del proyecto eso no, eh, no va a ser realidad, sino que va a quedar supeditado a lo que ocurra en el Congreso de Intendentes cuando los intendentes se pongan de acuerdo y fijen cuál va a ser la alicuota y los aforos de los vehículos. Entonces, no podemos decir hoy que en 2012 los vehículos van a pagar menos de patentes rodados en Montevideo, no sabemos cuál va a ser la alicuota que va a eh, decretar, resolver el propio Congreso Intendente, Congreso Intendente que tampoco puede resolver porque solamente la Constitución le asigna un rol de coordinación, pero bueno, la ley ahora inconstitucional, a nuestro parecer, le va y al parecer de los catedráticos, le va a dar esa, esa posibilidad. De manera que nosotros no podemos afirmar que a partir del año que viene va a bajar la patente de rodados en Montevideo, nada lo asegura, solamente los acuerdos que los intendentes ...puedan lograr, intendentes que además retasearon información al Parlamento... ...puesto que quedaron, el señor intendente Carámbula como presidente del Congreso de Intendentes... ...quedó en mandar esa información, cosa que no hizo, por lo tanto eh, trabajamos sin la información necesaria. De manera que además eh, el proyecto establece un subsidio hasta el 2015... ...y a partir del 2015 se vuelve una situación en la cual los recursos se van a transferir... ...en función de las matrículas que hayan en cada departamento o sea que al 2015 vamos a volver a una guerra, a ver qué departamento tiene más matrículas para recibir más subsidio de parte del gobierno nacional. Es de decir, que en todo caso, en todo caso, si esto a partir del 2012 mejora la situación actual, va a ser pan para hoy y hambre para mañana, porque a partir del 2015 todo va a volver a la misma situación. Los invito a leer en mi página web, fcanteropiali.com, eh, la exposición que hice en sala, mucho más extensa que este video, sobre el, el punto y los invito a que si hay consultas, dudas, preguntas, lo que se quiera, eh, que puedan escribirnos a info arroba, vamos info.com.y. Muchas gracias.